El pasado jueves 26 de enero, Puebla registró su pico de contagios de la sexta ola de la pandemia de COVID-19 al reportar 322 casos. En el caso de las hospitalizaciones, la cifra más alta fue de 56 personas internadas en nosocomios. Esta cifra contrasta con los 1.538 hospitalizaciones que se reportaron durante la tercera ola, lo que quiere decir que las vacunas han ayudado a disminuir el impacto de la pandemia, pero esto no significa que la sexta ola de coronavirus llegó a su fin. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, José Antonio Martínez García, prevé que la tendencia continúe hasta la próxima semana, para después disminuir la incidencia del número de contagios y hospitalizaciones.